hola bienvenidos a mi canal soy Arbe y esta es la segunda parte del tutorial vela de pulpo es una vela hecha con cera maleable eh, como veis estoy modelando aún la, los tentáculos dándoles vida eh, en el vídeo pasado le, metí la, le puse la mecha a la vela y, y le he puesto estas dos conchitas sujetadas por los tentáculos eh, bien, eh, cuando se trabaja con esta cera eh, lo recomendable es no estar más de media hora con ella Pues eh, el comportamiento de la cera se vuelve eh, como pegajosa Y prefiero dejar descansar la figura unos 10 minutos, un cuarto de hora y volver a, a cogerla Bien, la hemos, eh, hemos comprobado que se sienta bien en la concha Pero voy a añadirle más arena a esta concha Y voy a, voy a añadirle también textura Quiero que me quede un poquito más elevado el pulpo Le ponemos la, la cera amarillenta Y vamos, vamos añadiéndole más trocitos ya ves, con las manos se corta perfectamente la cera también. Bueno, os preguntaréis dónde conseguir estos materiales, esta parafina especial maleable. Eh, bien, es más complicado de lo que parece. También es un poquito más cara. Y la podéis conseguir básicamente online. Buscáis por la palabra parafina maleable. Y en cada país imagino que os saldrán respuestas diferentes. Aquí en España, eh, yo confío en tres grandes eh, casas. Eh, ahí me quedan lejos, entonces las pido online. Y lo que estoy haciendo ahora es texturizando la, la arena, ¿no? Dándole un poquito de textura con el palo de pinche moruno para que se asemeje un poquito más a la arena real le doy calor ahora para suavizarlo un poquito porque me ha quedado un poquito brusco así golpecitos con los dedos ya, ya os llega vamos a cortar eh, las piezas que hemos hecho con el molde pequeño que son estrellas de mar y conchitas eh, recordar esto podéis hacerlos en los colores que os apetezca. Yo os pues lo hice en este. Así una naranjilla Para aprovechar ya la cera que me sirviera para la arena y para otras cosas. Pero podéis hacer otra remesa y echarles, pues, si los queréis azules o, o violeta, el color que os dé la cortamos, ya veis con el cuchillo, eh, os es muy fácil, con un cúter también y estas son las piecitas son pequeñas pero nos va bien para, para esta figura bueno, os voy a dejar arriba el enlace a la primera parte de este tutorial Clicáis en él y iréis al primer vídeo. Seguimos cortando. Bueno, más materiales que podéis. Yo aquí la, la cera tengo de dos casas diferentes. En una la, la encontré en color blanco, que al fundirlo se vuelve transparente. Y la encontré estas pastillitas, estas tablillas pequeñas ya coloreadas también es diferente la cera porque las, las tablillas son más blanditas bueno seguimos enderezando el pulpo y para sentarlo vamos a hacer una cosa le estamos eh, marcando bien le aplicamos ahora el calor para pegar la figura a la base le aplicamos calor tanto a la arena, como a continuación le haremos al pulpo. Y preguntaréis, ¿y por qué no llega hasta el fondo la, la mecha? Bueno, podríamos hacerlo, pero queda un poco complicado. Os quería hacer lo más sencillo posible. Ya sabéis que podéis hacer la figura que os dé la gana. Yo esta vez elegí un pulpo, pero podía ser cualquier otra cosa. Eh, me falta alisar un poquito la cabeza del pulpo, bueno, asentarlo bien, que no se balancee, claro está. Que se quede equilibrado. Termino de marcar un, algún trocito de harina que me quedó liso. Y aplastamos bien, eh, no tengáis problema por, por apretar. La figura que no se rompe. Voy ahora a añadirle algunas conchitas naturales. Estoy probando con varias. Esta, esta me gusta, se la vamos a dejar aquí ya. Y vamos a poner alguna más. por ahí y ahora sí las figuritas que hemos hecho con el molde las nuestras conchitas de cera también se las colocamos eh, por encima del pulpo son pequeñitas y les van a quedar bien bueno las figuritas pequeñas también podríamos haberlas hechas con parafina normal, de la que sola, sol, eh, utilicéis en casa normalmente. Ahora, ¿qué estoy haciendo con el secador? Pues bien, estoy alisando la, la cabeza del pulpo. Al darle calor, se, se va suavizando un poquito, y con la ayuda de los dedos, pues vamos dándole forma. ¿Qué nos queda por hacerle a este pulpo, pues eh, lógicamente ahora el paso será ponerle los ojos. Terminar de ponerlo bien. Bien, cogemos lo que es la, la tableta de, de, de parafina maleable y hacemos una bolita. Esto es como cuando jugáis, eh, jugabais de pequeños con plastilina, Es la bolita y Redondeada, más o menos. Gastáis un poquito. Y vamos a hacer un pulpo un poquito infantil. Eh, me recuerda un poquito también a algún dibujo manga. Y como me recuerda al manga. Lo que voy a hacerle es lo que son los, la rayita de, del, del ojo, en vez de ser una bolita vamos a hacer una rayita. Bien, la cera que he utilizado para el centro del ojo es de la tableta de cera más blandita. Y eh, vamos ahora a pasar a hacer eh, en los tentáculos ponerles las ventosas. ¿Qué voy a hacer? Primero hacerle una capita eh, muy finita, blanca. En la parte inferior de los tentáculos, así de frente no se aprecia bien, pero dándole la vuelta se va se ven perfectamente. Alisamos bien el, la cera blanca sobre los tentáculos. Con esta cera más maleable, eh, os es mucho más fácil para estos pequeños detalles. Seguimos poniéndoles cera maleable blanca, los tentáculos Otro dato curioso, la mecha, he preferido utilizar la mecha parafinada ya comprada, eh, la otra también estaría bien, pero me gusta esta porque es un poquito más más gordita y le queda mejor a este tipo de figura, ya utilizaré en otras pues la, la, la mecha que para parafino yo ...así hasta abajo, le ponemos la paracina... ...veis, os podéis fijar ahora en los ojitos... os digo, me, me, me recuerda un poco a un pulpo entre infantil y manga... ...bueno, eh, cuando hagáis estas figuras... Eh, ...recomiendo tener un boceto... ...tener una imagen para guiaros sobre, sobre esa imagen eh, y no como he hecho yo así a lo loco, eh, sin dibujar nada he dejado pues que, que mis manos me llevaran a hacer este pulpo eso, muy recomendable, tener una imagen previa de lo que vayáis a hacer ahora, si os dejáis llevar, pues también pueden salir cosas bonitas ¿Qué estoy haciendo ahora con, con esta cera en color rosa? La, bueno, rosa, roja, la del color del pulpo Estoy haciendo las ventosas Coloco una, una bolita sobre la cera blanca Y a continuación la parte que no pincha del moruno en el medio Y así creamos las ventosas Esto ya es con tiempo, eh, o ya os digo, eh, lleva su tiempo el poner las ventosas. Mirad, ¿veis? Ahí quedaría. No tenía muy claro cómo hacer las ventosas, pero al final me decidí por esta opción. Y creo que es la acertada, además. Bueno, la realización de este vídeo Este vídeo me ha dado bastante trabajo eh, Más que el de los, los vídeos habituales eh, En parte eh, por tener que esperar a que la cera se enfriara No trabajar mucho tiempo seguido Ahora con este verde vamos a hacer unas, unas pequeñas algas plano un poquito, quiero unas algas finas y con el pincho moruno pues dibujo más o menos unas hojas al clavarlo pues ya se va cortando y ahora les damos forma retocemos un poquito las, las algas, les hacemos unas placas una con el el pinche moruno y ya vamos colocando la cantidad que queráis bien con esta cera que también he preparado la habéis visto en el vídeo anterior la he hecho bastante oscurilla vamos a hacer unas pequeñas piedras calentamos primero con el secador con pues un poquito más gruesa que, que las otras láminas que hice Así con bien de calor y este blandita y hacemos formas irregulares. Vamos a colocarlas por el medio de los tentáculos y para darle un poquito más de color a este pulpo. Bien, muchas gracias por haberme visto, por seguirme. Si aún no lo haces, sígueme, activa. Suscríbete y activa la campanita, darle a un like si os gusta para los algoritmos y espero que veáis mis próximos tutoriales. Muchas gracias.